soy César, César Ramírez, y muchísima gente lo que hace seguirme realmente más que aquí en el, en el offline, en el online, a través de Ramírez César en, en Twitter, ¿vale? Y soy economista, inicialmente como formación reconvertido al ámbito digital, entonces ahora estoy enlace entre los dos mundos, entonces todos mis proyectos lo que hacen es unir la parte online con, con, la, parte, con la parte offline. Y aquí en Blab en, en lo que hago es una función realmente eh, como punto de atención al emprendedor que tiene dos facetas. Una, una parte que tiene que ver con el ámbito, el ámbito jurídico, lo que los a los emprendedores con las primeras dudas que pueden tener cuando van a lanzar su negocio, del ámbito fiscal, del ámbito societario, ¿vale? y lo que hacemos es que eh, tenemos una ventaja adicional que aparte de ese asesoramiento que damos que, que, que es gratuito, lo que hacemos además es que la fase inicial de constitución la hacemos mucho más rápido que los métodos tradicionales y mucho más económicos. Lo que pasa es que estamos en un centro de coworking, en OLAP, donde tenemos una sensibilidad especial hacia, hacia el mundo emprendedor y lo que hacemos es, paralelamente al, a lo que es el punto PAE, ayudamos a emprendedores a encontrar su camino utilizando metodologías de design thinking o desarrollo de negocio como puede ser el Business Canvas, Lean Canvas, Entonces, eh, bueno, y creamos conexiones con emprendedores ¿vale? para que puedan conocerse entre ellos, tengan sinergias, que tengan éxito en sus modelos de negocio. Tengo, tengo una lista de mantras ¿vale? que, que realmente me acompañan cada, cada día. Pero hay dos que realmente sí que me gusta repetir. Y Una es básicamente que si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Y la otra es que, la repito muchísimo a la gente que me, que me conoce, es que casi hecho es igual a no hecho. A mí la felicidad es preguntarme por las mañanas qué puedo hacer por la persona que tengo enfrente. Lo mejor que puedo hacer. Cuando respondo eso en todos los ámbitos, por las noches puedo dormir y para mí representa la felicidad. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija hoy? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por este negocio que viene a verme hoy? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para que tengas éxito en este ámbito? Responder esas preguntas y colaborar y formar parte de este tipo de proyectos que hacen que las cosas las hagan las personas, es lo que me permite dormir y sonreír. Yo tengo bastante claro que eso es lo que me hace feliz, la verdad. Tomar conciencia de la velocidad con la que pasa el tiempo. O sea, yo más que la que hice de los 40 ha sido la crisis de tener una hija, ver cómo crece y ver que no estamos aquí para perder el tiempo y que estamos para aportar cosas realmente interesantes. Ese ha sido el cambio fundamental. Y de una manera mucho más pragmática, eh, mi trabajo me encanta y ahora me encanta mi hija y mi familia. Entonces encontrar la forma, conciliar las dos formas eh, y adaptar mis ciclos de trabajo, mis ciclos vitales, mi, mi forma de ver el mundo para conciliar mis pasiones, creo que ha sido una de las cuestiones más importantes que han cambiado en mi vida el poder juntar las dos cosas, o sea, las dos facetas tan importantes de mi vida.